Hola mi gente de YouTube sean bienvenidos a este tutorial de cómo obtener todas las partes, complementos y skins de Rein. Super que fácil y sencillo. Lo primero que tenemos que ir a hacer es ir a conquista a Torres del Tiempo. Y en torres el tiempo esperamos que carguen todas las torres y tenemos que ir a la torre de la parte superior derecha En la cual tenemos que insertar exactamente la llave de Collector De Collector es esa llave extraña que él nos da en la cripta o en peleas nos la dan Entonces tenemos que ahí activar la torre, poner la llave que nosotros estamos que es la de Collector que se llama Aplicarus Game. Esa llave la, es la que necesitamos, la definitiva, para que tengamos todas las skins de cualquier personaje, ya sea de, de Kun Lao, de Scorpion, de Raiden, de Rey, de Rey, de, de cualquier personaje, de Milina. Activamos dicha llave, ok. Salen ahí un tiempo, sale un tiempo para que se venza dicha llave. Sale, faltan 59 minutos. Entramos a dicha torre del tiempo, una vez activada. Correcto. Y seleccionamos a nuestro personaje que queremos. Ya en este caso yo quiero a Rain. Activamos la inteligencia artificial con cuadrado. Sí, activada está la inteligencia artificial. Y tenemos que llegar y obviamente eh, activamos la inteligencia artificial. Tenemos que usar lo que son los consumibles de vida. Porque me da pereza poner los aumentos. Entonces. Utilizamos los consumibles de vida y también el, el consumible de torre que se llama Physical Damage para eh, lo que es hacerle más daño con un golpe físico, correcto, ahí está, y los de vida, perfecto. Si no quieren usar pues no hay ningún problema Pero se van a demorar más Esta es la forma más fácil de obtener complementos Y skins del juego Completamente fácil No hay que enredarse mucho Solamente tenemos que matar 4 veces al tío collector 4 veces nada más una vez que matamos las cuatro veces que ya van a ver, voy a cerrar un poco el proceso para que no se haga el video tan tedioso y disfruten de todo esto. Porque la verdad es que cuando yo descubrí este truco, este truco yo no lo había visto ni siquiera en YouTube, lo descubrí fue por mis propios métodos probando de cómo desbloquear partes de los personajes y lo logré. Lo logré y me ha funcionado gracias eh, a, este a este truco. Tengo exactamente más de 3.300 piezas desbloqueadas de los personajes y me faltan solamente las skins de la liga de combate, entonces esto es súper importante, este tutorial, espero que no me copien el método ni nada de estas cosas, voy a también acelerar otra vez el proceso, para que se den cuenta que no es mentira, es 100% real, no es fake, que me dan todas las skins completamente, la gran mayoría, y solamente lo que me queda es farmear para seguir obteniendo todas las skins de cualquier personaje, ya sea Rain, pero en este caso estamos usando a Rain, ven e inclusive este método nos ayuda a desbloquear brutalities, fondos de pantalla, fondos de, de cartas perdón y bueno súper que fácil y sencillo definitivamente si no pueden cualquier cosa me preguntan y solamente tienen que tener la, la, la llave de collector que esa llave la sueltan en peleas de torres el tiempo en batallas de la IA o en la misma cripta sueltan dicha dicha llave una vez que ya hemos hecho esto nos van a dar las recompensas como pueden visualizar en estos momentos que nos pueden dar una skin o una parte o un complemento de, del personaje que nosotros estamos actualmente haciendo que es rey y así desbloqueamos todos señores todos este es el truco que Nether Rams no quieren que sepan así de simple <risa> así de simple entonces eh, volvemos a hacer el mismo bendito proceso pero esta vez vencemos la torre o sea Hacemos que se venza el tiempo que falta Ahí nos dan una un, una llave de, to, de, de suerte Que para mí esa llave se demora mucho Esta es la forma más fácil de hacerlo Vencemos la torre, activamos otra vez la torre Activamos dicha torre nuevamente Como les muestro otra vez Presiono X para otra vez activar dicha torre que es la torre de Aprikaros Game, una rebaja de Collector que es la llave de Collector. Activamos, vencimos la torre, otra vez se pone el tiempo. Seleccionamos el personaje que nosotros queremos y activamos la inteligencia artificial. Ponemos los consumibles de vida correcto y vamos al consumible de toda la torre que es daño físico. Activamos los mismos consumibles. Y bueno, volvemos a hacer el bendito proceso y eso es todo. Este es el proceso para poder tener todas las cosas del Mortal Kombat. Este truco es único, señores. Y bueno, espero que les sea de muchísima ayuda este truco especial. Como ven, me van a dar la recompensa porque ya maté cuatro veces a Collector y les voy a enseñar cómo también eh, en un futuro tener otro método no entonces si el video les ha gustado no olviden pues comentar y suscribirse y toda la situación y cualquier duda ahí abajo está la caja de comentarios para que se, se si se quedaron trabados en una parte yo les digo oh tienen que hacerlo así o no se preocupen que yo sí respondo todo comentario que ustedes me hagan y hasta la próxima no olviden comentar y tengo los mejores suscriptores del planeta bye.